Hola, soy Rosana Montes, profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Nuestra forma de aprender está cambiando y la sociedad se mueve hacia un uso de Internet enfocado a la adquisición de nuevos conocimientos. Por eso la Universidad de Granada oferta este curso abierto, gratuito y en línea sobre nuevas formas de aprendizaje basado en las TIC. Este curso te propone usar los recursos de la plataforma abierta UGR, así como utilizar la red social Twitter. Es posible que ya tengas cuenta en Twitter, pero si no es así, este es el tutorial que te ayudará a crear tu primera cuenta. Debemos ser conscientes de que el uso de las TIC e Internet nos lleva hacia la creación de identidades digitales. Todos los datos que generamos desde nuestros móviles, con las transacciones bancarias, las redes sociales, nuestros dispositivos wearable... Dejan rastro de cómo somos desde el mundo real al virtual. Por ello, el cómo participas y compartes conocimiento en las redes sociales es importante. Seguimos una metodología para cursos MOOC en la que la participación social y la interacción entre participantes toma relevancia. Es por ello que cada semana no solo te propondremos un temario y unas actividades, sino que te animaremos a difundir los resultados en la red social Twitter. Con ello, descubriremos nuevos recursos que pueden ser de utilidad no solo para los participantes, sino para cualquier persona que se interese por los conceptos que trataremos a lo largo del curso de Aprendizaje Ubico. Para que reconozcamos esta actividad, procura mencionar mi cuenta personal o la cuenta oficial de Abierta OGR, pero más importante es que incluyas los hashtags MOOCAU Abierta OGR, en tus tweets. Debes visitar la web de Twitter para rellenar el formulario de registro. Si estás creando una identidad corporativa, el nombre completo es el de la empresa o asociación. Si te planteas entrar en Twitter para crear una identidad digital a utilizar en múltiples entornos profesionales y personales, te recomiendo que uses tu verdadero nombre completo. No te preocupes por haber puesto datos tan delicados como el número de teléfono móvil. En momentos difíciles, los que debemos recuperar nuestra cuenta son la mejor baza. Bien, en cuanto te llegue el código al móvil, Añádelo en este paso y continuemos con la creación de tu cuenta. Dedica un tiempo para pensar cuál va a ser tu identificador en Twitter, el nombre por el que se te conocerá. Todos empiezan por arroba. Es posible que tu nombre ya esté ocupado, así que juega un poco a quitar y poner caracteres, como el guión medio o el guión bajo, de forma que lo mismo consigues tu objetivo. Ya has hecho todo lo que debías para crear tu cuenta. ¿Ahora? el asistente de Twitter intentará que no te aburras en esta red social y que sintonices con otros usuarios y muchísimas temáticas. Personalmente me gusta pensar en Twitter como una emisora de radio que siempre emite. Puedes sintonizar con una emisora para escucharla, que en este contexto se define como seguir a un usuario, sabiendo que siempre puedes desintonizar o dejar de seguir las cuentas que se te ofrecen o aquellas que vayas siguiendo a lo largo del tiempo. De forma general se necesitarás temáticas o cuentas singulares que conozcas, famosos, canales de televisión, de radio, etc. Recuerda que este es un asistente pensado para darte contenidos, pero también te digo que puedes saltarte todos estos pasos y hacerlo a posteriori. No, está, no estás obligado a entretenerte aquí. Así que venga, dale al botón de continuar que aparece arriba a la derecha. Ya nos queda menos. Si te interesa que Twitter acceda a tus contactos para verificar cuáles de ellos ya tienen cuenta en esta red social, de forma que no tengas que agregarlos manualmente, párate en este punto. Si quieres ganar tiempo, pulsa el botón No, gracias. Acabas de entrar en tu cuenta Twitter. Aunque hemos accedido a ella a través del navegador, es mucho más cómodo configurar tu app para el móvil o tablet. ¿Por qué? Porque será mucho más inmediato que hagas una foto y la tweets. Algo que también puedes hacer desde la página web, pero que requerirá muchísimas más acciones. Ya casi hemos terminado. Aunque ya puedes funcionar, realmente necesitas hacer una última cosa y es validar el correo electrónico asociado a tu cuenta. Es muy sencillo. Verás que has recibido un email y que solo tienes que pulsar el botón confirmar ahora. ¿Hemos terminado? Casi. Ahora, cuando debes dedicar un tiempo a configurar tu cuenta para decidir aspectos relacionados a cómo quieres recibir las notificaciones de los eventos asociados a Twitter. Van a pasar muchas cosas, te mencionan, le dan like a un tweet tuyo, te retuitean y por tanto redistribuyen tu contenido, te siguen, cosas así. Pero también debes construir tu identidad subiendo una foto de perfil, una foto de mayor resolución para usar como encabezado y un texto visible como bibliografía. Ya lo tienes todo. Entretente y sigues y sigue a otro como las cuentas de este curso, por supuesto, también déjate seguir.